A raíz de los múltiples paros de docencia convocados por dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en esta ciudad, ciudadanos se muestran de acuerdo y en desacuerdo ante la interrupción de docencia. Exigen mucho los profesores, exigen mucho. Y quienes salen pidiendo son los niños, nosotros los, los, los padres, de familia, los que tenemos hijos en la escuela pública. Eso es necesario. vamos a ayudar a los muchachos. Que prospere, que progrese con su profesión a cabal. Que no vamos a torturarlo, que cada vez que está ya llegando tiene una, una huelga. Se, se atrasan los estudios, se atrasa todo. El país se sigue atrasando. Vamos a aumentar el país, vamos a echarle abono para que los muchachos crezcan con salud, vida y sin droga en el futuro. El problema es que los profesores hacen esa huelga y quienes salen perdiendo son los niños de la gente pobre. Y no hacen reuniones, los días de fiesta, ni nada de eso. Porque okay, tenemos que buscar la forma de que el, el, la, la, la, el, los docentes no pierdan clases. Pero de que a este gobierno hay que protestarle, pues seguro, ¿y qué vamos a hacer? Hay que hacerle porque ay, que ellos no ayudan en nada. Okay. Ay, ay, ay, ay. Giovanni Cordero, NTN, sus noticieros